Bueno, gracias por permanecer aquí en su programa de mañana, nos complace esta mañana en el Café Caliente recibir a Miguel Medina, quien es el nuevo director de la Universidad Autónoma Santo Domingo Recinto UAS San Francisco por un periodo de cuatro años y que va a dirigir conforme a su plan de gobierno y eso lo vamos a tratar aquí. Buenos días. Profesor, un placer sí, tenerlo. Le días. estuvimos esperando. Eh, sé que estuvo muy, muy atareado, pero qué bueno que nos dé la, la, la oportunidad la, la agenda, de. La agenda, se, la agenda se complicó bastante. Buenos días. Muy buenos días. Fulvio, buenos días. Colega, bueno, Fulvio es un colega ambientalista, sí, ambientalista conmigo sí. también. Yo estoy bien comprometido con, con el movimiento ambiental. La palabra empeñada. Sí está eh, bastante presente en nosotros, bueno. ahora ya después de haber alcanzado eh, ser el director general electo del recinto UAS San Francisco de Macorís. Eh, buenos días a, a toda la sociedad. Sí. Yo creo que se trata de, de un regocijo que se manifestó a nivel social de una manera bastante amplia. Entonces tengo una deuda de gratitud inmensa con, con San Francisco de Macorís, con la región, con el país. Porque ustedes, si le dieron seguimiento, como sé que se lo dieron al proceso, las elecciones de aquí, del recinto, tuvieron un gran impacto nacional. Estuvimos en vivo desde Telenor transmitiendo todo lo acontecido ahí. Yo quiero agradecer a los ejecutivos de este canal. Eh, ese desinterés con que me apoyaron sí. a los programas, a los directores de programas, que no solo me abrieron los espacios, sino que se identificaron con la propuesta que nosotros enarbolamos durante todo el, el proceso electoral. Maestro, eh, el discurso de ENMA, que fue ya, la, ya es la electa nueva rectora de la UAS, fue un discurso que llegó a las fibras sensibles de todos los que interactúan en la UAS, o de la mayoría de ellos, diciendo que iba a descentar la UAS, que iba a limpiar la UAS, que va a limpiar la UAS, que va a hacer más eficiente la UAS. ¿Esto mismo se va a extrapolar al recinto San Francisco Macorís, Curne? Bueno, la palabra está empeñada. A este pueblo no se le puede fallar. La UAS no puede seguirle fallando, porque la UAS le está fallando a la sociedad dominicana. La UAS es una marca país, como es el CURNE. Decir el CURNE, sí. decir porque curne. la nueva categoría de recinto UAS San Francisco de Macorís todavía no ha sido interiorizada eh, ampliamente en la sociedad porque decir el curne era como decir San Francisco de Macorís y, y todavía decir curne es como decir San Francisco de Macorís. Entonces, la sociedad eh, percibió que la UAS, que estaba perdiendo la UAS y en este proceso se empoderó. Yo siento que la sociedad se empoderó, nosotros contribuimos modestamente a ese empoderamiento eh, al señalar que el pueblo tenía que recuperar su UAS, yo creo que nos tomaron la, la palabra eh, y se desbordaron las expectativas. La sociedad hizo suya esa necesidad de que la UAS eh, se reencuentre con el pueblo y que pueda seguir aportando al desarrollo de manera eficiente. Entonces, para lograr eso, eh, hay que sanear la Universidad Autónoma de Santo Domingo. La Universidad Autónoma de Santo Domingo no se puede seguir despachando, como algunos dicen, no es un reflejo de la sociedad. La sociedad, es, la UAS es lo mismo que la sociedad. Nosotros decimos que no, que la UAS debe se seguir siendo un faro de luz que ilumine el sendero correcto por donde debe transitar la sociedad dominicana. O sea, la UAS no se puede deteriorar como se, han de, como se ha deteriorado una, una parte de la sociedad dominicana, la UAS no puede reproducir el mismo esquema que en el orden político eh, ha padecido la República Dominicana la UAS fue una orientadora de la sociedad dominicana y ha perdido ese rol se ha desconectado de la sociedad en este país la, se esperaba el pueblo esperaba el espacio pagado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo frente a los principales problemas. Sin embargo, ese consejo universitario que tenemos, con toda esta lucha contra la corrupción en la República Dominicana, no ha dicho ni esta palabra usted no bien. ha escuchado la voz de la UAS, así como surge la voz eh, del, de la conferencia del, del Episcopado Dominicano, así debe surgir la voz de la UAS. Estoy totalmente Diferente de acuerdo tema. Entonces, Estoy totalmente Doña Enma ha hecho un compromiso y yo tengo la seguridad de que lo va a cumplir. Y nosotros que vamos a trabajar 24-7 a favor de la universidad y de la sociedad, no vamos a permitir que una persona devenga un salario sin brindar un trabajo efectivo porque cualquiera va al trabajo y, y se pone a dar vuelta y, sí. Maestro, y hace tenemos, un horario. Le vamos, un pedir, eh, disculpa, le vamos a pedir una disculpa, le vamos a recibir una llamada que sí. tenemos en el aire. Buenos días. Buenos días. Estamos conversando con el profesor y licenciado Miguel Medina. Buenos días. A, sí. Buen día, Francis Buen día. Buenos días. <ríe> Buen día, Fulvio. Buenos días. Buen día, mi querido Miguel. Buenos días. Qué contenta y qué orgullosa me siento de ser amiga de Miguel Medina. Rilín. Felicidades del alma por ese Rilín. triunfo arrollador. Yo decía, es Miguel que vas a ganar. Y cuando yo en el programa de Despertando con Chino y Odilín, decía Chino, yo sé por qué que tú estás tan feliz que ganara Miguel. Digo, <risa> Porque siempre he deseado que Miguel fuese director y el contrincante que había no me gustaba. <risa> y yo sé el trabajo no que Miguel back. va a hacer en esa universidad. Miguel, éxito, cuenta con nosotros, la Unión de Junta Odilín Morera, el pueblo de San Francisco de Macorís, porque siempre estaremos contigo, te apoyaremos, y diremos ese es el director del Recinto UAS San Francisco y sé que en verdad, como tú has dicho, es, será un director 24-7 por este pueblo y que hace falta que llegara eh, una persona como tú para que sacara de la, de, de, de la situación en que se encontraba el CURNE. Así que éxito, estamos contigo, siempre te hemos apoyado y más ahora, tú lo sabes. Así que éxito, mi amor. Gracias, gracias. Gracias, gracias, mi gracias, hermano, y gracias, y seguiré siendo el asesor suyo y de la Unión de Junta. Vamos de a permitir inmediatamente un cafecito para gracias. entonar, como este es el café caliente. El ¿verdad? café Interes, que trae especial. para que lo pruebe y lo compare con otro. Usted, usted, gracias, lo, usted, ¿no? usted lo prueba y va a volver a buscar ese café. Ah, no, no. Eso es seguro. Mire, no, mi, mire. Eh, la, mire, la taza no tiene la marca, no, pero sí de mañana. Ah, pero ah, sí de mañana. Mire. <ríe> <ríe> <ríe> <ríe> <ríe> <ríe> <ríe> escuchándolo y estoy convencido de que es así porque conocemos su trayectoria y su interés por la casa de altos estudios que usted le ha dedicado tanto tiempo el inventario que yo me refiero que ya usted dice va a abordar y que es un problema de subsistencia para la institución en definitiva, entiende usted que parte del problema que ha enfrentado la OAS respecto a su falta de liquidez o de, o de dinero para afrontar los distintos desafíos que tiene, se debe al manejo de nóminas muy altas, en parte. Y, ¿cómo ve usted las vías de transparencia? en el ejercicio del gasto? Yo soy suficiente, fui en la campaña, yo hablo en función de lo que yo creo, uh -huh. independientemente de que me perjudique o me beneficie, yo trato de apegarme fielmente a la verdad. La Universidad Autónoma de Santo Domingo ha sido demostrado que con la matrícula estudiantil que tiene, el presupuesto no es suficiente. Eso ha quedado demostrado por la cantidad de estudiantes, le corresponden a cada sesión, a cada profesor, un promedio de 60 alumnos, bueno. cuando los estándares, estándares deben andar por 30, o sea que necesitamos el doble de los profesores. Eso no se discute, ni se discute tampoco que la Constitución y la ley establece ese financiamiento en no menos de un 5%. Y no o sea se que cumple. progresivamente debe irse incrementando. En la conciencia se ha fijado el 5, el 5, el 5. Sí. Pero la ley establece no menos de un 5% para el, del presupuesto, no del Producto Interno Bruto, como es el 4% de la educación, que son conceptos eh, distintos, Distinto. para el apoyo a la educación superior. No es solo para la UAS, porque hay otras instituciones de educación superior, pública también, y la constitución establece el apoyo al, a las universidades privadas. Lo no deja eh, suficientemente claro. Nada de eso se discute. Ahora, el presupuesto que recibe la UAS... Y la generación propia que se produce en la Universidad Autónoma de Santo Domingo no se está manejando con la pulcritud, con la racionalidad, con la transparencia con que deben manejarse los fondos públicos. Yo le anuncio que vamos a crear la subcomisión de ética en el recinto. Bien y de libre acceso a la información para que los medios acudan y sepan cuando se hace una licitación quién resultó beneficiado, beneficiado de la misma y en base a cuáles criterios. A lo inmediato, maestro. En, déjeme decirle sí, cómo, algo más cómo, porque cómo, empecé sí, y todavía el juicio comprometedor no lo he, no lo he, <ríe> no lo he expresado. Ya. La UAS podría hacer mucho más con lo que está recibiendo y con lo que está produciendo. Pero ha faltado también voluntad. Hay muchas cosas que se pueden hacer a favor de la sociedad que no se necesitan recursos. Ustedes, como asociaciones de protección y desarrollo del medio ambiente, están en disposición de trabajar voluntariamente claro, en una comisión ambiental de la UAS claro sí. y diseñar proyectos de desarrollo medioambiental para claro. San Francisco y la región. Así ¿Cuánto es. cuesta eso? Voluntario. Usted va a ir en su vehículo y ni siquiera va voluntario. a solicitar un galón de combustible. La UAS genera el entusiasmo para el trabajo voluntario. Sí. Y esta sociedad... Uh -huh. Esta sociedad y lo demuestra cada vez que, que hay un, una fecha en que se necesita el auxilio de la defensa civil, de los bomberos, de todas las instituciones de socorro, como miles de jóvenes en todo el país, en vez de estar en un río, en una playa, permanecen en una carretera trabajando voluntario. Ahora, la gerencia de la institución tiene que tomar esas iniciativas con los recursos que maneja la UAS, se puede hacer tres o cuatro veces más que lo que está haciendo a favor de la sociedad, utilizándolo con racionalidad y apelando, apelando al, a, la, a, la, a la decisión voluntaria de contribuir de los diferentes ah, sectores. Si tenemos eh, miles o cientos de estudiantes de medicina, cientos de estudiantes de medicina en la UAS, ¿Por qué no pueden ir al hospital oncológico a, como voluntarios los estudiantes de medicina? Así como van al hospital San Vicente de Paúl. ¿Por es. qué no van al hospital de, de Cotuí en la provincia de Sánchez Ramírez? Si tenemos estudiantes de comunicación, ¿por qué no tenemos cinco o seis estudiantes sentados ahí para ver cómo ustedes realizan este programa Así que es. le va a servir de aprendizaje claro y sí. van a terminar colaborando con ustedes? Cierto. De manera que la UAS tiene un potencial extraordinario. El recinto nuestro, más de mil estudiantes en más de 30 carreras. ¿Por qué los jóvenes que estudian ingeniería agronómica, lo que están aprendiendo ahí, no lo están poniendo en práctica, y la misma tesis apoyando a los productores agrícolas y pecuarios de la región? Las investigaciones que se realizan, ¿Por qué no se realizan esas investigaciones para darle solución, para darle respuesta a algún problema importante de un sector o de la sociedad en sentido general? Maestro, antes que usted continúe, porque a, a la verdad que hay muchas cosas buenas, pero de lo inmediato, los desafíos que hay, ¿cuáles va a enfrentar Miguel Medina como nuevo director recinto de San Francisco? Eh, tenemos de que país? empezar ordenando la casa, el orden institucional Bien. en la universidad. Todo está reglamentado. Bueno, es un abogado, por demás, eh, especialista y con maestría en Derecho Constitucional. Nosotros vamos a dirigir esa institución apegado a las reglamentaciones. Si encontramos que se ha desajustado, que se ha descarrilado la vida institucional, como yo digo, lo primero que hay que hacer es poner eso en orden. Usted va a tener un cargo como, como administrativo en la universidad y usted va a saber cuándo es que le toca ascender la carrera administrativa. La universidad es la vanguardia de la, del servicio civil y de la carrera administrativa en la República Dominicana. Aquí tuvimos ley 1491, porque la promovieron los cuadros intelectuales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo sí, y tenemos ley 41-08 sobre la función pública por esos eh, dirigentes de la universidad y el compromiso que hay que reconocerle al al licenciado Ventura Camejo que se ha involucrado firmemente en eso, y ha hecho un gran aunque la apoy. política le ha hecho caso omiso sí, pero, pero hay que pero seguir pero él se, se ha comprometido con eso y ha nadado contra la corriente pero se ha comprometido con eso y tiene algunos logros sí, inevitablemente definitivo. que van a, van a tener son su fundamentales creo para la Entonces, vida institucional retomar la institucionalidad sanear la institución que tiene una mayor responsabilidad la, la rectoría, y yo creo que tiene la suficiente voluntad, doña Emma Polanco es una mujer con carácter, con temple. La primera es, mujer que la tiene la obra. Bueno, no puede quedarle ma, mal a la mitad de la población, bueno. que es la mamá de la otra mitad. No puede quedar mal a la población. País. Nosotros estamos país. conscientes que la mujer ha representado para el dominicano, para el país, y sé que en otras sociedades. Eh, la piedra angular de la administración del hogar. Y yo creo que a donde está la mujer hay esperanza. Hay esperanza. Y la administración ¿Y la administración, lo, administración. y la administración del hogar se ha reconocido, se ha reconocido cons constitucionalmente así como, es. como el 50% de, así es. ¿verdad? del patrimonio eh, familiar. Así o sea, es. no es que ya el hombre es el que sale Profesor. a trabajar. La trascendencia como el que está haciendo el hombre cuando es él. El que está trabajando Profesor, en producción. como el tiempo en televisión ya nos está y que, afectando. Y, que, y quedamos en el inicio. En el inicio de lo que se Pero las sí primeras es necesario que usted eh, nos dé las primeras acciones que tomará Miguel Medina en el recinto UAS San Francisco. Y cuál será el tipo de relación para evitar la las suspensiones de docencia y, y, y reducir las confrontaciones. Si usted quiere empiezo por lo último. Okay. Yo tengo un compromiso con estas sociedades y dije y lo proclamé con un bastallar. El, el recinto no puede ser un centro de perturbación de la vida económica, social y cultural. Yo entiendo que no. no solo de San Francisco y la provincia, sino de todas las regiones. Que ese caos ahí tiene que dejar. De existir, para eso ya yo me he reunido con los diferentes sectores sociales de San Francisco de Macorís Porque necesitamos el apoyo, el empoderamiento de la sociedad Bien. Para eso he empezado a reunirme con el entorno comercial y social Porque el que tiene una propiedad en Toribio Piantini, en Jennifer, en Abreu, en la Villa Olímpica No tiene nada, el que tiene un negocio ahí lo tiene en un riesgo permanente Cierto. Entonces esos sectores van a tener que organizarse para defender su espacio porque tienen un derecho constitucional a que usted no le obstruya la vía, a que usted no le impida su circulación y a que usted no le deteriore el valor de sus inmuebles y de sus propiedades mobiliarias que tienen en su, en su residencia con una tiradera de piedras y usted con un carro en la marquesita. La, la comunidad universitaria, los diferentes actores tienen que hacer conciencia de que eso es una aberración y que tenemos que frenar eso de golpe. Y yo voy a tratar de persuadir, de disuadir o de enfrentar, y eso debe quedar claro, con la sociedad. No es un asunto personal, es un asunto de defender los mejores intereses y los legítimos intereses de este pueblo. Yo creo que con la, con la persuasión bastará porque soy suficientemente abierto al diálogo no puede haber un dirigente estudiantil no puede haber un dirigente gremial de los servidores administrativos ni puede haber un dirigente de los docentes con más compromiso que yo con sus reivindicaciones y con el progreso de esa institución el que está pensando que quiere algo yo lo voy a desbordar sus expectativas entonces no habrán motivos para esos conflictos entonces esa es una de las tareas prioritarias y tenemos inmediatamente que este semestre tiene que ser el inicio de este semestre tiene que ser diferente al otro porque prometimos una docencia de calidad el inicio de, del semestre no de la gestión que será en el proceso de vacaciones es entrando en contacto con todos los sectores sociales para concretizar los compromisos que enarbolamos en la campaña, vamos a, a formar inmediatamente la comisión la subcomisión ambiental con el apoyo de, de Luis Carvajal que ya estamos en conversaciones con él para que no, nos asesore la mesa de o sea, discusión jurídica vamos a tratar con los empresarios eh, comencé a hablar con Selena y dirigentes de la, de la asociación de abogados para, para capacitar o seguir capacitando a los abogados sí. en los acuerdos con la, con la Suprema Corte de Justicia con, con el Tribunal Constitucional muy bien, Entonces, Muy bien estamos en un proceso ahora. Ya estamos trabajando, ya, ya pasó lo de la victoria. Sí, que debo decirle a la familia universitaria. Que ganamos todos. Aquí sí. no se puede hablar de que va a celebrar el que gana, que el que gana es el que goza. Aquí está gozosa toda la comunidad. ¿Van a y compartir así, los mismos y así intereses de, y así debe a partir ser. de ahora nuevamente? Claro, y debo llevarle tranquilidad al personal administrativo y muy especialmente a sus familiares. No va a llegar un verdugo a dirigir la institución. Qué bien. Es un hombre sensible. Y defensor históricamente de los intereses bueno, de los trabajadores Pues muchas gracias a usted por estar salió en esta muy, salió mañana Salió muy corto el tiempo Sí, pero ya usted tiene todo este espacio que es suyo y de, y de la universidad Porque hemos mantenido una comunicación fluida Sepa que, y sé que el productor así se lo establece Ustedes amigos televidentes, gracias por siempre permanecer con nosotros Ya ustedes ven la visión y la propuesta del nuevo director del recinto UA San Francisco, el licenciado Miguel Medina. No se muevan y regresamos en breve.